Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta charla informativa sobre Archivos en Vigilia, que es una acción virtual, una, una propuesta que desarrollamos entre Wikimedia Argentina, el Archivo Nacional de la Memoria y la Universidad Nacional de La Plata. Eh, esta actividad sí, está pensada para organizaciones e instituciones que conservan material archivístico relacionado a los procesos de memoria, verdad y justicia, eh, a procesos de reparación, que desean visibilizar aquellos documentos en Wikimedia Commons, que es el reposi nuestro repositorio digital eh, de los proyectos Wikimedia de archivos libres. Es decir, archivos en dominio público o archivos con licencias eh, libres. Este, este archivo actúa como un espacio que conserva material cultural e histórico de uso y acceso libre. Nos parece muy importante poder hacerles esta invitación para que puedan liberar, como decimos, eh, sus archivos. Y para eso eh, armamos esta, esta instancia de charla, quizás más teórica, para que puedan comprender qué es esta propuesta, quiénes somos, también eh, nosotros, ¿no? Wikimedia Argentina, cuáles han sido nuestras articulaciones, por ejemplo con Universidad Nacional de La Plata, eh, qué pueden liberar y cómo pueden hacerlo. Así que, bueno, bienvenidos de nuevo, bienvenidas, y vamos a. le voy a pasar la palabra a, a Patricio Lorente, que es el Secretario General de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias Lali, gracias Angie, gracias Cecilia del Archivo Nacional de la Memoria. Eh, para nosotros, más allá de que se trata de fechas, eh, por supuesto que son siempre de duelo, porque recordamos eh, un, episodios históricos trágicos para, para nuestro pueblo, para, para la sociedad argentina, para nuestra historia reciente. Eh, yo quiero rescatar un, un poco un evento que eh, Lali y Angie organizaron hace un tiempo, que el título no tenía que ver con, la, con archivos en vigilia específicamente, pero sí tenía que ver con archivos históricos, que se llamaba Celebrar los archivos. ¿No? Uh -huh. Y en aquel momento lo que me movía esa frase de celebrar es como bueno darle una vuelta al imaginario eh, que tienen las personas no archivistas sobre los archivos, como esos lugares con pasillos, con biblioratos oscuros, húmedos, eh, y de lo que se trata es de celebrarlos, de sacarlos a la luz. Y en particular, eh, juntar eh, el tema archivos históricos con... Eh, la vigilia por bueno por lo que además en particular en nuestra universidad se denomina el mes de la memoria. Me parece una ocasión particularmente relevante, eh, eh, porque tenemos que sacar a la luz todo el tiempo, eh, porque de eso se trata también la memoria, y además porque eh, eh, celebro particularmente que haya distintas instituciones como Wikimedia Argentina, como la Universidad de La Plata, como el Archivo Nacional de la me Memoria, eh, que estemos buscando cómo podemos ayudarnos a enriquecer el trabajo de cada uno y con eso darle más profundidad eh, al trabajo de visibilización que podemos hacer. Recién en la previa charlábamos con las chicas, eh, yo me acordaba hace algunos años, Wikimedia Uruguay precisamente eh, hizo un trabajo... Eh, con la base de datos abiertas del, del, del ecosistema de Wikipedia, que se llama Wikidata, donde juntaban personas eh, que habían eh, sufrido eh, en Uruguay eh, desaparición eh, eh, y, habían estado, eh, y, y había registros de que habían estado en, al, en un centro clandestino de detención en particular, y entonces se juntaban las personas que habían estado ahí, con, bueno, con eh, eh, eh, eh, abriendo relaciones con eh, eh, sus organizaciones políticas a las que pertenecían, o sus familiares, que muchos de ellos también habrían sufrido persecución, etc. Con lo que información que de otra manera estaba dispersa empezaba a tomar forma y empezaba a decirnos otras cosas. Eh, eh, además, geolocalizando el lugar de desaparición, el lugar de detención, etc. Eh, y a partir de esa idea, en particular en la universidad, eh, nosotros tenemos eh, en nuestra Prosecretaría de Derechos Humanos una dirección de programas de memoria y reparación histórica, que eh, por supuesto trabaja muy estrechamente con Lali Casareto, que para nosotros es eh, la diosa de los archivos, eh, empezó a pensar qué más podíamos hacer sobre un trabajo que se, venía llevando de, se viene llevando desde hace muchos años en nuestra universidad, que es de reparación de legajos de estudiantes, docentes y no docentes. Eh, nuestra eh, dirección de, de memoria y reparación histórica, con la ayuda del ALI con la ayuda de los archivos históricos de cada una de las facultades y colegios, hace un trabajo muy minucioso de... Eh, víctimas de la dictadura, que fueron estudiantes, docentes o no docentes de universidad, que, cuyo legajo además, eh, muchas veces lo único que tiene es una frase lacónica final que dice, dado de baja por inasistencia prolongada, cuando en realidad esa persona en el momento que se la dio de baja todavía estaba viva en algún centro clandestino de detención y tortura. Bueno, lo que se hace es reparar esos legajos, es decir, completar la información que falta y juntar en un único legajo toda la información dispersa que puede haber en la universidad. Y además se los entregamos a sus familiares, que muchas veces encuentran con, por ejemplo, fotografías que nunca antes habían visto, la fotografía que estaba en el legajo, eh, eh, de, de esa persona que estudiaba en la universidad o que trabajaba en la universidad. Bueno, y tomaron la idea que había tenido eh, Wikimedia Uruguay y empezaron a trabajar en un sitio que lo pueden ver que se llama Huellas de la Memoria, www.huellasdelamemoria.com.ar con otra serie de instituciones, eh, la mayoría de ellas instituciones de derechos humanos como eh, Hijos, por ejemplo, o el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, eh, familiares de detenidos y desaparecidos y presas por razones políticas y gremiales de La Plata, la Facultad de Humanidades, un multimedio local que se llama 0.2.2.1, y lo que hicieron fue también agregar capas de información a esa información que ya tenía, por ejemplo, la universidad el trabajo de reparación de legajos. Y entonces en un mapa de La Plata está identificado el lugar donde esa persona fue secuestrada, eh, hay una línea de tiempo que ordena en, un, en una línea histórica, cuando se produjeron cada uno de esos episodios. Eh, y cada una de las instituciones que participa va agregando su propia información. Nada, es un ejemplo. Lo que quiero decir es dos cuestiones. Primero, los archivos no son simplemente una carpeta. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, son archivistas. Eh, pero esa carpeta, esa documentación histórica que tenemos, hay que darle vida. Y darle vida significa. Eh, eh, compartirla significa articularla con otra información existente, significa eh, sobre todo eh, que esa información vea la luz. A partir de iniciativas como esta, Huellas de la Memoria, o las distintas iniciativas que llevan eh, organizaciones que tienen que ver con la cultura y el conocimiento libre, como Wikimedia Argentina o las políticas de visibilización que tiene cada una de nuestras instituciones. Pero haciéndolo en conjunto, el resultado final es de una riqueza muchísimo mayor. Podemos agregar, como decía recién, capas de información que antes están dispersas. Así que nada, eh, eh, por supuesto cuando alguien me dijo si podía estar en la apertura de esta jornada, eh, acepté con mucho gusto, no solo para darles la bienvenida en nombre de la universidad, sino para decirles cuán importante es para nosotros, como comunidad universitaria que estuvo particularmente golpeada por eh, la última dictadura militar, por el terrorismo de Estado, eh, que para nosotros estos son procesos que no terminan, procesos de visibilización, de investigación, de recuperación de información, eh, de recuperación de testimonios, etcétera, en los que nuestra universidad está absolutamente involucrado y, eh, involucrada y comprometida, y... Eh, donde por supuesto Lali Casareto es una referencia institucional nuestra muy fuerte eh, en estos temas. Así que nada, simplemente la bienvenida, agradecerles la participación, agradecerle a Angie, a Lali y a Cecilia por eh, organizar estas jornadas y desearles que tengan un eh, muy satisfactorio trabajo, que podamos aprender entre todas y todos. Gracias. Muchas gracias Pato por... Por hacerme me colorada. ¿no? <ríe> eh, no, igual es un laburo colectivo. Eh, estaba pensando en cuando hablabas en, bueno, el Archivo Nacional de la Memoria sacó su catálogo en línea ahora en un sistema que también la universidad está usando y lo que no, lo que no es menor, digo, visibilizar los fondos documentales de, de, de nuestros archivos eh, en líneas generales, no solo los archivos de la memoria, sino los archivos institucionales. Me parece fundamental. Bueno, ahí compartimos el link de lo que nos mostraba Pato. Eh, y, y bueno, y queremos em, em, empezar con, con la parte del taller. Cecilia. Quería, ya que estoy, también agradecerles a ustedes eh, la posibilidad de participar eh, para el Archivo Nacional de Memoria. Sin duda, eh, una prioridad de esta gestión tiene que ver con favorecer el acceso. Eh, nosotros entendemos que desde el archivo... Eh, cualquier archivo, digamos, su función de la preservación de los documentos, pero principalmente es necesario eh, poder garantizar ese acceso a la información pública, que entendemos que también tenemos nosotros, eh, como justamente una institución pública, donde no solamente tenemos fondos y colecciones documentales que se han producido eh, a raíz de documentos que se, de, eh, que se pueden encontrar en otros archivos de instituciones públicas, sino también recibimos Fondos personales, eh, los preservamos, los gestionamos y trabajamos para, para poder darnos al acceso. Y justamente en ese sentido, eh, una de nuestras prioridades fue poder ofrecer la herramienta línea, el Atom, el eh, software gratuito que, nos, que tanto nos ayuda a los archivistas, eh, cuando podemos trabajar justamente en poder ofrecer los documentos en su contexto de producción, que es otro, otro gran caballito de batalla que hemos tenido eh, para poder nosotros tener el ato en, en línea, ¿no? hubo todo un trabajo hacia adentro muy fuerte en la institución, donde tuvimos que eh, identificar la documentación que teníamos. Eh, hasta el fin del 2019 el archivo no trabajaba eh, bajo los estándares archivísticos, entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de identificación de los diferentes fondos y colecciones que teníamos, Identificando a los productores, tratando de reconstruir las historias archivísticas, es decir, con esos documentos llegaron hasta el día de hoy a nuestras manos. Y todo ese trabajo lo pudimos plasmar también en esa herramienta tan importante de discusión que está en nosotros el catálogo en línea. Y por eso, eh, necesitamos, promovemos y tratamos de apoyar cualquier iniciativa que se base justamente en abrir eh, a la consulta eh, documentos y y sobre todo si pueden ser esos documentos en contexto, y sobre todo si podemos tratar de transmitir experiencias, intercambiar experiencias, eh, que sabemos que también el trabajo en los archivos a veces pues, es un poco eh, solitario o sórdido o que cuesta mucho, que suelen ser lugares, eh, muchas veces, tildados como lugares de castigo, pero también sabemos que hay trabajadores y trabajadoras desde eh, esos archivos que luchan para que esos lugares sean cada vez espacios más abiertos, eh, y se generan estas comunidades que, que son tan interesantes y tan importantes de comentar. Así que gracias y felicitaciones por el proyecto. Gracias, Cecilia. Ahí compartí el catálogo, como para los que no, los y las que no lo conocían, porque salió el año pasado, si no me equivoco. Así que. lo presentamos para marzo. Del 2021, que está cumpliendo recién un añito y lo seguimos alimentando, ¿no? Porque bueno. son descripciones generales y ahora estamos tratando de subir la mayor cantidad de documentos que podamos. Está buenísimo. Bueno, ahí lo compartimos como para eh, los y las que no lo conocían. Eh, bueno, vamos a avanzar en, en, en la propuesta del día de hoy. Quiero contarles. Eh, Lali, aprovecho sí, para despedirme. Sí, Buena dale. jornada. Dale, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, chao, chao. Eh, queríamos eh, contarles eh, bueno de qué se trata archivos en vigilia qué documentos es posible liberar y, liberar y cuáles no eh, cuando hablamos de liberar es subir en, en un repositorio que ahora les va a contar Angie que se llama Wikimedia Commons no sé si lo han utilizado eh, poder subirlo con con acercándonos a esto que decía Cecilia que es tan importante de, de una descripción normalizada y contextualizada de los documentos de archivo, eh, o sea, ser conscientes de, de, de que existen normas para, para, para describir estos documentos de archivo, para no perder su contexto de producción, eh, y, bueno, y visibilizar eh, esta documentación tan importante. Entonces, bueno es la segunda vez que, que hacemos este, a, esta acción, la llamamos una acción en, en archivos en vigilia, sabemos que este año, igual que volvemos a las calles el 24 de marzo, eh, pero no queríamos dejar de, de, de, hacer, de, de hacer esto que tiene que ver con los documentos de archivo, eh, en esto que, que, que, ya, que ya dije, que no solo tiene que ver con, con visibilizar un documento en particular, sino con promover la organización de archivos en, en otras dimensiones, ¿no? y a nivel institucional. Si querés pasar la... Bueno, lo, lo dijimos en la presentación, ¿no? pero ¿por qué trabajar con documentos de archivo? Eh, justamente por esto que, que venimos diciendo que es, hay, los archivos guardan información, pero un, eh, una cuestión muy importante de los archivos es dar acceso a esa información. ¿no? Eh, es una de sus, de sus razones de ser, eh, de los archivos, eh, y la busca de la verdad, el derecho a saber, está en estrecha articulación con el acceso a la información. Así que justamente la visibilización y la organización, insisto, no solo visibilizar, sino organizar nuestros archivos desde los procesos archivísticos, es central para los procesos de memoria, verdad y justicia. Eh, y eh, la idea es, eh, bueno, esto, contarles un poco cómo, cómo, cómo, de qué se trata esta acción, ¿no? porque es algo concreto y específico que que, que queremos que en los que participen distintas instituciones archivísticas y también se pueden subir archivos personales referidos a los procesos de memoria, y verdad y justicia. Eh, compa, seguís. Bueno, vos. Ahora viene este, la parte en la que vuelvo a preguntar si conocen Wikimedia Argentina, igual ya sé que hay para acá que sí, pero estuvieron en unos cursos. Eh, bueno, Wikimedia Argentina, simplemente para comentarles... Bueno, muy brevemente, es una asociación civil, y creada en el 2007. Eh, recién estaba Pato, que fue este, presidente durante un tiempo, de lo que sería la comisión directiva de Wikimedia Argentina. Pero además de esa comisión directiva, está viviendo en programas. ¿no? Y ahí trabajamos algunas personas, un equipo de, de, de personas. A mí me toca estar en cultura y conocimiento abierto. Por eso este tipo de iniciativas que tienen que ver con archivos, y en otros momentos tienen que ver también con museos, con bibliotecas. Específicamente este, en esta acción, y como venimos haciendo con, con Lali durante estos años, vamos a trabajar sobre diferentes documentos de archivo. Eh, Cómo estos se pueden liberar en Wikimedia Commons, eh, hemos visto también en otras capacitaciones cómo se puede hacer una preservación digital, hemos invitado a especialistas para hablar del tema, de conservación también, porque también, como decía Lali, ¿no? se necesita no solo una organización archivística para darle acceso, pero también que esos documentos estén en buen estado, que se puedan digitalizar, poder saber cómo, de qué manera, con qué. Así que un poco esa es la, la relación con un de Argentina. Eh, mucho espacio de formación... Y luego también, bueno, lo que son los proyectos Wikimedia. Todos estos proyectos no, no son desarrollados ¿sí? por Wikimedia Argentina, sino que Wikimedia Argentina enseña y promueve eh, su utilización. Entre los más conocidos, si lo puse, ah, lo puse por separado, pero están, por ejemplo, bueno, este que vemos acá, que es Wikipedia, seguramente el que más han escuchado, el que más han escuchado hablar, que es la Enciclopedia Libre, pero con el que vamos a trabajar hoy es. El que está a su izquierda, que es Wikimedia Commons, que es el repositorio de archivos eh, sin derechos de autor, lo que sería de archivos libres, que decimos, eh, que pueden estar o con licencias de utilización libre o bien en dominio público, cosa que en un ratito vamos a abordar bien. Pero lo interesante de, de, de que los documentos de archivo estén en vinculación con Wikimedia Argentina es también la, la, las conexiones que se pueden dar. Eh, todos estos proyectos están relacionados entre sí. Vieron que Patricio nombraba al principio esta, esta página de Huellas de, Huellas de la Memoria, ¿no? que mmm, él nombraba, bueno, se puede geolocalizar y después se puede hacer una línea de tiempo, bueno, eh, eso también se puede generar cuando la información es accesible y está eh, abierta a que otras personas la puedan utilizar y la puedan... Eh, bueno, mediante lenguajes de programación, ¿no? la puedan vincular. Entonces poder crear una línea de tiempo con la información que está en uno de los proyectos que es Wikidata, eso podría ser una opción, eh, mostrar de repente las biografías de estas personas desaparecidas, vinculando Wikipedia, ya que hay, hay muchos perfiles de, de, de las distintas personas que están, perfiles no, bueno, artículos que están creados en Wikipedia, y si no, también es una buena motivación para, para poder crearlos, no, lo único que uno necesita son, son fuentes de información, eh, o vincular también, geolocalizar eh, fotografías con, con coordenadas, con Wikimedia Commons. Digamos, todo eso que, que mostró Patricio, que se puede hacer eh, eh, con iniciativas como, como las de eh, huellas de la memoria, también se puede hacer si, si todos esos datos, digamos, están en, en abierto. Y ahora vamos a ver un poco esos conceptos clave. Eh, Estamos hablando mucho de esto, ¿no? Del acceso abierto. Acá puse una definición de, de UNESCO. El acceso abierto es un tipo de disponibilidad gratuita en línea y sin restricciones que permite a cualquier persona descargar, copiar, distribuir, buscar o usar cualquier tipo de contenido digital con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, técnica o bueno, legal. Ahí. Entonces, eh, nosotros, bueno, siempre diferenciamos hay, hay como varias aristas ¿no? dentro del acceso abierto, pero eh, cuando hablamos de, de lo que serían los archivos, o también los museos y las bibliotecas, hablamos mucho de bueno, obras que principalmente están en dominio público. Como no, no volver a, a ponerles copyright a obras que ya no tienen ese copyright. Vendría a ser por ahí el tema del acceso abierto. También existe lo que es ciencia abierta, datos abiertos, eso se trabaja mucho con, ¿no? a nivel eh, gubernamental. En lo que sería el, el programa, en, en este caso de Wikimedia Argentina, de, de cultura de conocimiento abierto, bueno, nos enfocamos en, a ver, las obras que están en el dominio público, tienen que seguir en el dominio público. Y después hay otro concepto, que es el de la cultura libre, que es similar, no es lo mismo, sino que eh, tiene que ver con el uso de licencias libres. En el caso de Wikimedia Commons, ¿no? este repositorio que, que comentaba, las que se utilizan son las licencias Creative Commons. Existen las CC Visa, la CCB, eh, esas letras, ese par de letras, tienen que ver con los distintos permisos eh, y también obligaciones que, que va a tener ese, ese documento cuando tiene ese tipo de licencia. ¿No? Eh, y no cualquiera, obviamente, puede publicar una obra y decir, bueno, a ver, le voy a poner esta licencia, sino que tienen que ser las personas que poseen esos derechos, los derechos patrimoniales también ahora lo vamos a ver, sobre las obras. Sí. Es así como un repaso rápido. Entonces, ¿qué es lo que, que se abre? No? ¿Qué se libera cuando decimos esto? Bueno, se abren aquellas... Eh, la, en realidad, las, sí, las copias digitales o las, las obras digitalizadas de, de estos documentos. Se abren los, los metadatos, o sea, esos datos sobre los documentos, ya sea su información, el contexto, fechas, autoridades relacionadas, bueno, esta es una parte de Lali. <ríe> no, me estoy riendo sola. Eh, la descripción archivística, obviamente, ¿no? las normas ISAR, que ya nos, las había comentado ella previamente. Sí, lo que, lo que decía es que, aparte de abrir los uh -huh. documentos, eh, lo queremos hacer desde una perspectiva archivística, y no claro. subir documentos aislados, sino tratar de, de que los datos asociados a esos documentos que, que subamos en Wikimedia Commons, tengan su contexto de producción, y que puedan seguir ciertas normas. La plantilla para, para subir documentos en Wikimedia Commons aún no tiene aplicada la CISAG, es algo que, que venimos incluyendo eh, para, que, para que estén, porque se puede generar esa plantilla. Eh, pero bueno, como no está, la idea es poder resolverlo de otra manera. Entonces también vamos a tratar de que los documentos que subamos tengan cierta información... Para que no queden aislados, que es eh, una parte fundamental del trabajo archivístico. Uh -huh. eso. <risa> ya vamos a lograr que estén las, la plantilla sea eh, asociada a, la, a las normas ISAGE y sí. otras. Sí. sí, sí mientras tanto, lo que se puede hacer es copiar en la descripción eh, todas, to, to, todos los campos que, que le parezcan. Ah. ¿no? Pero estaría buenísimo que esté automatizado, eso. Sistematizado, automatizado. Bueno. Entonces, ¿dónde se liberan los documentos de archivo? Como decíamos, en Wikimedia Commons, que es el repositorio virtual, multimedia y abierto <coughs> dentro de los proyectos Wikimedia. Eh, es muy, muy utilizado, digamos, en, en todo el mundo. Es como Wikipedia, que es consultado por muchísimas personas todo el tiempo y personas que además crean la información. En este momento, bueno, como números... Eh, hay más de 80 millones de archivos. Cuando decimos archivos, en este caso no, no estamos diciendo solo documentos de archivo, ¿no? propiamente dicho, sino eh, pueden haber otras, eh, otros documentos que no es que tengan que ser que pertenezcan el que esté custodiado por un archivo. Eh, por ejemplo, hay, hay modelos 3D, eh, de repente fotografías, audios, videos, todos igualmente tienen que tener eh, una relevancia lo que sería una relevancia enciclopédica, que, ya que estas, eh, todos estos eh, diferentes archivos se conectan con Wikipedia, con Wikidata, y bueno, con otros proyectos. ¿Sí? Pero bueno, básicamente pueden haber documentación histórica, libros, fotografías, audios, y ya sea que, están, que estén en dominio público, o con estas licencias que nombrábamos, previamente, ¿no? las Creative Commons. Eh, esto, por si no conocen Wikimedia Commons, simplemente por qué no? se liberan allí. Por un lado, bueno es una plataforma que eh, les salvaguarda el patrimonio, que podría sufrir deterioros eh, parciales o totales, por ejemplo, por incendios, por inundaciones, ¿no? deterioros físicos. Eh, ya conocemos casos, ¿no? no solo en nuestro país, pero también en países vecinos, museos, eh, cinetecas, cinetecas. No sé si lo estoy diciendo bien, pero. Eh, espacios eh, pulverizados muchas veces por el fuego por inundaciones, por lluvias eh, sí, pero bueno, no es necesario irse a otro país para, para poder observar esa realidad, lamentablemente pero bueno, una manera de, de poder eh, este, preservar esos documentos es poder tenerlos digitalizados y tenerlos en un sitio eh, que, que es estable, que, tiene, que no tiene límite li en cuanto a, al, a cuánto se puede cargar en Wikimedia Commons también. no Creo que eso lo pongo por acá, pero es una manera también de... Una respuesta a recursos económicos o técnicos que quizás algunas instituciones tienen limitados, ¿no? por presupuesto tampoco es necesario que lo digamos nosotros acá. Es la realidad que, que existe en muchos espacios. Eh, pero bueno, justamente por eso estamos para, para, para tratar de acompañar ¿no? de la mejor manera posible. Eh, permite conectar con fuentes de información como decíamos antes, facilita la obtención de estadísticas, eso también es posible, a ver cuántas personas están descargando o están visualizando los materiales. También se puede agregar información de contexto, como comentaba Lali, muchas veces, bueno de, las propias, de los propios archivos, ¿no? de la información que tienen, pero también otras personas pueden mejorar esa información, porque es... Eh, el hecho de que la plataforma sea abierta también permite que, colaborativamente, otras personas puedan eh, agregar datos. También permite linkear, bueno, vincular, no me salía la palabra en ese momento, <ríe> la fuente del archivo, entonces se puede redirigir el tráfico de las visitas allí, no es que Wikimedia Commons se queda con el material, sino que es una puerta también de, de acceso a muchos otros documentos eh, que posee la institución, que, los puede, eh, que pueden estar cargados también en, en Atom, ¿no? Por ejemplo, se puede vincular los, los repositorios. A ver, Lali va a decir algo. No, no lo que digo es que la llegada que tiene Wikimedia es mucho más grande a veces que tenemos desde, una, desde un lugar, desde lo local. Entonces, eh, que esté allí no significa que no esté en otro lado, pero sí nos claro. permite que se conozca el archivo. Eh, digo, aparte también esto de. De linkear con, digo, la Universidad yo voy a la universidad porque es lo que conozco, pero digo, está la Universidad Nacional de la Plata, se puede armar el, la descripción del archivo, de la, del histórico de la UNLP o de otros archivos. Entonces, todo eso va generando un movimiento de, de información que se va conectando y que hace que se visibilice mucho más el trabajo. Eh, Tal cual. Claro, acá. A gran escala, poner desde de Rosario. Sí, es, sí, es eso no hay que dejar de, de, de... Y no hay que dejar de trabajar en, en lo local, pero también esto te, te implica otra apertura. Eso. Bien. Yo como estoy compartiendo, no estaba viendo el chat. Pero bueno, vos, Lali, cualquier cosa, si ves preguntas, o algo... No. Veo, veo, veo el chat. Ah, y, y también digo, digo que pueden preguntar, pueden frenar, igual la idea es que... Vamos a contar esto y después la idea es ver qué ideas tienen para posibilidad de documentos para, para abrir. Uh -huh. claro. eh, igual nos queda una charla más el 16 como para reforzar qué se puede liberar y cómo. Parece claro. complicado y es sencillo. Que digo <ríe> yo porque, <ríe> documentos y parece que es muy complejo y es muy sencillo. No es complejo de hacer. Como para ¿Cuál? que no, no se asuste. <ríe> bueno, lo otro... Eh, que se puede hacer, ¿no? Wikimedia Commons es posicionar eh, distintos, bueno, en este caso, documentos de archivo en, en Wikipedia, que pueden ser en artículos que tengan que ver con el tema o que estén relacionados al tema. Eh, el año pasado, por ejemplo, la UNLP este, liberó unas fotografías y hoy, por ejemplo, están en el artículo de El Monseñor Berici. Era, ¿no? Berici. Bueno, y esa sí. es esta fotografía que fue liberada. Lo mismo, creo que en un artículo se pudo poner el, eh, un legajo de una desaparecida, como que se empiezan a, mo a mover, a, a visibilizar en distintos eh, espacios de información dentro de Wikipedia. De todas maneras, como decíamos, también una persona la podría descargar a la imagen, la podría usar en una presentación, la podría... Eh, en una investigación, si quisiera, podría, o sea, en un libro. Digamos, no es, digamos, la, la imagen, al, al estar en, en dominio público o al tener una licencia libre, eh, permite a la otra persona poder eh, utilizar ese documento siempre y cuando lo los cite, cite a los autores, cite al autor, y se aconseja citar, citar la fuente. ¿Sí? Si bien no es obligatorio del todo, pero siempre es una buena práctica. ¿No? Poder, si por ejemplo, bueno archivo UNLP. Eh, bueno, esto ya lo dijimos. Vamos a pasar al cómo, <ríe> la parte que asusta pero no asusta tanto. Eh, Wikimedia Commons, entonces un archivo, eh, un repositorio de archivos libres. Entonces los archivos allí alojados deben estar libres de copyright. Para eso tenemos que tener en cuenta diferentes eh, leyes, diferentes tratados. Por ejemplo, la Ley de Propiedad Intelectual Argentina, súper importante. También algunos aspectos de la ley de propiedad intelectual de Estados Unidos, porque los servidores están alojados en Estados Unidos. Entonces, no pueden... Nada, para respetar la ley, ¿no? Porque en Wikimedia Commons somos muy respetuosos de, de, de la propiedad intelectual. Eso también tiene que quedar claro, no es que cualquiera debería, puede subir cualquier cosa, sino tienen que ajustarse. Y bueno, tratados internacionales que ahora voy a nombrar y además hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de documentos de archivo, la Ley de Protección de Datos Personales, y tener en cuenta la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. En realidad no es porque esta última determine algo, sino eh, es también saber que gracias a esta ley ya hay un montón de información que es pública y que es abierta. Entonces, eh, bueno, poder eh, promover que esa información también circule por estos, estos este, espacios virtuales. ¿no? Wikimedia Commons, Wikipedia. Eh, esto después vamos a, a profundizar un poquito. Entonces, la ley de propiedad intelectual, que es la 11.723, básicamente, esto es también un mini repaso, pero eh, muchas veces nosotros hablamos de, no, de los derechos de autor. Así, ¿no? De manera general. Pero la realidad es que estos derechos están divididos en dos. Por un lado está el derecho moral, que es intransferible el más importante de estos derechos es la autoría no o sea este siempre ponemos un ejemplo bueno yo vengo como más del lado de los museos eh, por ejemplo un museo no que tiene un cuadro que es de no sé Bernie bueno el museo tiene ese cuadro y ese el autor de ese cuadro sigue siendo de Antonio Bernie. no es el museo el museo simplemente tiene esa obra física lo mismo con archivos lo mismo con, con ejemplares de libros, en bibliotecas y demás. Ahora, eh, también está otro derecho que es el derecho patrimonial, que ese sí es transferible, que básicamente es el derecho a, a explotar económicamente la obra, ¿no? y tiene que ver con la reproducción, la distribución, la comunicación pública, y la transformación de la obra. Y muchas veces, eh, estos derechos eh, no, no, los tiene, no, los, no los tiene la misma persona. Por ejemplo, a veces bueno, sí, muchísimas veces, el derecho moral no lo tiene una institución, pero sí tiene los derechos patrimoniales, porque se, dieron, eh, se hicieron contratos de cesión de estos derechos, eh, o lo mismo con las donaciones. Entonces, bueno, es importante eso, poder diferenciarlos, porque ahora cuando, cuando nosotros veamos cuáles son esos documentos que queremos liberar, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Y este derecho patrimonial, que es transferible, pero además tiene caducidad, eh, tiene eh, nada, una protección por determinado plazo. ¿sí? Y al vencer ese plazo, ese derecho patrimonial se cae digamos, y la obra pasa al dominio público. Existe igual en Argentina el dominio público pagante. ¿sí? En el caso de, de la carga a Wikimedia Commons, eh, no, no, no aplica digamos, esa, eso, por eso simplemente una, una plataforma. Pero obviamente, si alguna persona quisiera utilizar con fines económicos, una obra que está en dominio público, sí tendría que, que abonar al, al Fondo Nacional de las Artes. Pero bueno, en el caso de cargarlas, eh, no, no, no habría problema. Entonces, vamos con... Ah, ¿vos querés decir algo, Kalali? No, que, que la idea es ir pensando juntos, juntas, qué documentos podrían liberar de los que tienen el a nivel personal uh -huh. o a nivel de institución archivística, eh, y que pueden ser diversos, como decía Angie, o pueden ser expedientes de distinto tipo, fotografías, planos, organigramas, documentos audiovisuales o sonoros, afiches, volantes, que tienen que cumplir determinadas condiciones eh, para que puedan ser subidos. Uh -huh. Entonces ponemos ahí unos ejemplos, pero que... Eh, que hay mucho por, por liberar en ese sentido, digo, porque a veces dice, bueno, ¿qué, qué liberamos, no? ¿Qué? Entonces, digo que, que hay mucho sí, por sí, hacer... Hay una diversidad de, una diversidad documento. de documentos. Eh, y que, bueno, igual también hay que digitalizarlos, no sé si todos los documentos están digitalizados, también ese es otro proceso de, pues, por ahí tienen el documento, pero no sé, eh, claro. no está digitalizado, eso también tenemos que llegar a eso, pero bueno se puede ir resolviendo, tenemos tiempo hasta, hasta el 23 de, de poder resolver eso. Eh, si querés pasar y vemos estas condiciones, como que es... Eh, bueno, acá lo de propiedad intelectual, eh, pusimos la fecha como para que ustedes vean qué se puede liberar desde la ley de propiedad intelectual, y después vamos a pasar a la cuestión de datos personales o sensibles. Si uh -huh. querés esta... Sí, sí acá... Resumimos eh, lo que sería el, el vencimiento de estos plazos, ¿no? de, por los cuales este, los derechos patrimoniales están vigentes. Entonces, las obras pasan a, a dominio público cuando, en el caso de obras científicas, literarias y artísticas, en general, eh, después de 70 años de fallecido el autor, al año siguiente, el primero de enero del año siguiente, eh, ya estaría en dominio público. Eh, las fotografías son 20 años desde la primera publicación. Las obras audiovisuales, 50 años tras la muerte del último colaborador. Eh, en el caso de audiovisual, creo que es director, productor, y no recuerdo más, pero este, los colaboradores son tres. Bueno, es que, bueno, el actor también ahí. <ríe> eh, las emisiones radiofónicas, 50 años desde la emisión. Las obras anónimas se refieren... Anónimas se refiere a personas jurídicas, o sea, por ejemplo, instituciones u organizaciones, eh, que, tienen, eh, o que son creadoras de ese contenido, o que tienen los derechos de ese contenido, son 50 años desde la publicación, obras en colaboración o colectivas, durante la vida de todos los autores, y hasta 70 años luego de la muerte del último colaborador, o sea, es eh, similar a, a la obra audiovisual, pero son 70 años, y las cartas son 20 años luego de fallecer el autor. ¿Sí? Y en el caso de cartas también, si, eh, digamos, si hay alguien involucrado en esa carta, hay que pedirle permiso en caso de, de querer eh, publicarlas, y que, de, de querer hacerlas accesibles. ¿No? También depende mucho, esto siempre lo dice mi compañero Mauricio, que no está acá hoy, <ríe> pero si bien estas son... Eh, la, la, la ley ¿no? estricta, dura, con los plazos estipulados, una ley que además tiene bastantes años, eh, siempre a los documentos hay que analizarlos caso por caso. Entonces, por ejemplo, no sé, por ahí decimos, bueno, sí, una carta, 20 años, listo, la puedo publicar, eh, y en realidad en esa carta se está nombrando, eh, se está hablando de algo, qué no sé yo, bastante íntimo, de, no sé, familiar de esta persona, bueno, obviamente tenemos que acudir a estos familiares. Eh, pedirles permiso, ellos van a tener que también, eh, quizás sea mejor que ellos liberen ese contenido en Wikimedia Commons y que no seamos nosotros. Entonces, bueno, nada, también estas charlas son para, para ver esos casos por caso. Pero en términos generales, esto es el, cuándo pasa una obra al dominio público. Y acá están los datos personales y los sensibles. Claro, esta es otra cuestión a tener en cuenta con este tipo de documentos, eh que en general, digo, es una ley, eh, no sé si la conocen, pero es una ley bastante amplia, que tiene eh, algunas cuestiones que nos tienen que dar consentimiento, eh, digo, en la universidad está todo el tema de la, del acceso a los legajos de los detenidos desaparecidos, a veces, a, a veces una parte de ese documento puede llegar a ser pública y otra es más controversial que eso se publique o no, entonces también se puede publicar una parte. En la vigilia del año pasado publicamos una ficha eh, de, de Falcone que, no, que era parte de su legajo que podía ser pública pero había otras partes del legajo que no en la universidad cuando se hace la reparación se pide el consentimiento de los familiares de que esto, pueda, de que esto sea público porque son documentos eh, muy importantes que se difundan por la cuestión de, de los procesos de verdad sobre todo eh, entonces esto que decía Patricio de que de que dice cesantía, de que dice deserción, sí. cuando en realidad eh, también está toda la publicación de, de las resoluciones de reparación de esos legajos que se hacen en todas las instituciones, o bueno, en la marcha de las instituciones públicas, que eh, no es propio de nuestra universidad. Entonces queríamos hacer hincapié en esto, no eh, en qué es información personal y qué es un dato sensible, y dejar, eh, como, como muchas veces estamos en archivos institucionales, esta cuestión de que cuando el dato está asociado al cargo público y es importante para esa... Y ese dato es parte del ejercicio de ese mandato, ese dato no es eh, privado, no es personal. Eh, una, una dirección, digo la ley después establece otros, eh, otros casos que no son digo, una, la dirección de donde vive la persona, hay un montón de cosas que ya no tienen que ver con con la información eh, sensible, que se podrían ir publicando. La idea es dar el acceso más amplio posible, y si no lo que se hace es disociar el dato de la persona, o, o tachar eh, esa información. Pero que, no es, por lo menos en el caso del archivo histórico de la UNLP, tienen más que ver con los, el, el ejercicio de ese cargo, que eh, con, un dato, con un dato sensible o personal. Si querés la, la pasamos. Este área, pues. Y después hacer hincapié en esto, que es, eh, por lo, es como el espíritu de, de la vigilia y de la relación entre archivos y derechos humanos, que eh, la idea es conocer la verdad, el derecho a la verdad eh, y, y, y a conocer los hechos ocurridos. Eh, Siempre están contrapuestos algunos, eh, algunos derechos, pero en realidad eh, la Ley de Acceso a la Información Pública de nuestro país lo que, lo que estipula es el principio de mayor divulgación. Y eso también es un principio que hay que, que tomar y que hay que garantizar desde las instituciones públicas. Pasa la... Bien. Ah, entonces estaba muteada. Bueno. Entonces, además de, de, la, este, de la ley de propiedad intelectual argentina, tenemos que aplicar la ley de Estados Unidos, como le decíamos. Esto eh, significa cumplir un doble criterio, que al principio puede ser complicado de entender, porque también tiene una excepción en el medio, pero bueno, eh, cuando hablamos de obras artísticas, eh, literarias y científicas, la, la obra debe haberse publicado hace 95 años. Entonces, eh, bueno, eso nos da como un margen un poco menor, o sea, un margen... Digamos, la obra, hasta creo que es 1926, más o menos 1927, se puede publicar en Wikimedia Commons. ¿eh? Entonces, cuando hablamos de obras artísticas, científicas o literarias. En cambio, cuando hablamos de obras... Eh, fotográficas, por ejemplo, obras que tienen menor eh, tiempo de, eh, por el cual pasan a dominio público, la condición, y esto es por una excepción, en the Wikimedia Commons, es que hayan pasado al dominio público en Argentina antes de 1996. Eh, medio confuso de entender. Pero ahí, por ejemplo, tenemos una, un ejemplito, que es una fotografía publicada en 1976, cumple con esto de entrar en dominio público en Argentina en el año 1995. ¿Por qué? Eh, nada, porque pasaron 20 años. Al ser anterior a 1996, está cumpliendo con esa política de Wikimedia, Wikimedia Commons sobre excepciones. La URAA es el sí. Tratado de Uruguay, la Ronda de Uruguay, eh, que es el que fija esta, esta, esta política de excepción. Nada, este, con eso no se preocupe porque estamos también armando unos, unas... Eh, como se dice, unas, unas pequeñas imágenes, unas fichas, que sintetizan un poco todo esto que estamos diciendo. Lo van a recibir en la semana. ¿sí? Pero la idea es que cuando ustedes agarren un documento de archivo, agarren estas fichitas, y puedan ir preguntándose, eh, bueno, a ver, eh, ¿el documento fue publicado antes de tal año? Sí, no. Bueno, listo. Si dice que sí, sigo por acá. Eh, ¿Conozco al autor? Sí, no. Bueno. Entonces de esa manera es como una, una forma más... Eh, más clara, de preguntas y respuestas, como para ir orientando si ese documento se puede liberar. Sí, yo Así creo que, que también tranqui. va a ser muy útil el permiso de que uno tiene la autoridad para liberar esa documentación también. Ahora lo vamos a explicar. Eso, eso, eso se hace con un mail institucional, donde uno da el permiso de liberar eso, eh, y eso también se puede liberar. O sea, uh -huh. Yo he liberado documentos desde mi mail institucional, en Wikimedia Commons mandando un mail de permiso de esa liberación sin cumplir estas fechas también se puede hacer ese, ese permiso que se hace es mandar un mail con determinadas características autorizando la publicación Ah, sí, lo vamos a sí exacto para mí eso... es más casos de eso, casos, eh, eh, de eso que de, de lo otro Sí. En el caso de archivos Eso porque, bueno, obvio El archivo tenía los derechos sobre Esos documentos, por eso puede claro. liberar Documentos, claro. porque todavía no habían Llegado al dominio público, o sea, por sí solos Todavía no estaban en por dominio la público la legislación y por los años tenemos Archivos que no llegan al dominio público, más por las fechas Que queremos trabajar ahora en la vigilia No están en dominio público, entonces Lo que uno hace con ese mail Es liberar esos archivos Dar el permiso para liberarlos Van a pasar más casos de esos quede que lleguemos a tener el dominio público legal. En ese sí. sentido. ¿no? Excepto... Ah, no lo pusimos por acá, creo. Pero hay un montón, de todas maneras, documentos de archivo que no tienen copyright. Eh, por ejemplo... Eh, por ejemplo, bolet, boletos de... No sé. Un pues boleto de transporte estoy pensando. Pero como documentos más... Eh, Sí, que no tienen una creación original. Son documentos administrativos de repente, notas, circulares, eh, algunos de los que estamos nombrando por acá. Sí, sí. sí, sí. Eso te digo, no, no, no, Licencias, no se van a anclar sí. No se van a anclar tanto en eso, sino en, en otras cuestiones y, eh, y no con la fecha, sino con el permiso que se libera institucionalmente. Bien. Ahora, con ese permiso, lo que hacemos, como decíamos antes, es publicarlo con licencias libres. Están las licencias Creative Commons, por ejemplo, la CCB. Eh, esto significa compartir... Eh, atribución, compartir igual. Se llama así en, en español, ¿no? En inglés sería... Eh, buy y share alike, creo que es. Eh, eso permite eh, que, que la... Que la autoridad sea... Que hay que nombrar a los autores, que hay que citarlos ¿sí? a los documentos originales y que, la, que se puede eh, compartir, o sea, crear obra nueva con este, con este documento. Share a Like vendría a ser eso, como transformar. En cambio, el B solo lo que dice es: bueno, yo lo comparto, no lo transformes, pero este, nada, lo puedes utilizar eh, donde, vos, donde vos te parezca. No solamente me tenés que, me tenés que citar a mí como autor y como, y como fuente. Y después está la CC0, que vendría a ser, que es lo mismo que, que el dominio público, en realidad. Sí, o sea, un documento de archivo se lo podría también liberar con una licencia CC0, si es un documento... Nada, o sea, se puede. De otro están por ahí más pensado por, como para obras eh, artísticas. Quizás el CC0 es más... Eh, si no hay como una creación original. Bueno, espero que ya quedamos algo claro. Igual en la práctica se, va, lo vamos a, se van a disipar estas dudas. Eh, pero esto es mini, mini como resumen también. O sea, una vez que estamos seguros de que es posible liberar ese archivo, lo cargamos a Wikimedia Commons, que la parte de práctica ya la vamos a ver la, la vez que viene, pero lo primero que nos va a preguntar es la autoría. ¿no? O sea, ¿somos autores de ese documento? Si somos los autores, no es necesario un permiso extra de, de, ese, de ese documento. Si somos autores, ¿eh? no si tenemos los derechos patrimoniales, si tenemos los derechos morales. O sea, si nosotros, por ejemplo, vamos con nuestra cámara de fotos, y vamos a algún monumento eh, que tenga que ver con, con los desaparecidos, ¿no? este, vamos, sacamos una foto y la queremos publicar en Wikimedia Commons. común. Siempre y cuando no hayan eh, o sea, datos controversiales o algo así, lo podemos publicar. Eh, en ese caso, se publica la obra, y se le pone esta licencia Creative Commons. ¿no? La obra es nuestra. Ahora, si nosotros no somos autores, o sea, si tenemos una fotografía, que por ejemplo es una donación de otra persona, o sea, la otra persona es autora, eh, lo, que van a, lo que nos va a preguntar, y que me cómo, es, ¿Quién es ese autor? ¿Cuál es la, la fuente? O sea, por ejemplo, en este caso, ¿dó ¿Dónde está? No? ¿Dónde está alojada esa foto? Bueno, está en el archivo. ¿Y por qué sabemos que lo podemos publicar? Porque está en dominio público, podría ser el caso. ¿no? Nosotros tenemos la fotografía que no sacamos nosotros, pero que ya pasaron 20 años desde que fue eh, publicada, desde que, de que lleva el archivo. Entonces la podemos subir. Y si no, eh, la podemos publicar con esta licencia Creative Commons y el permiso que comentaba Lali. Eh, ahora vamos a ver lo del permiso, pero antes simplemente... Cuando ustedes entran a una imagen cualquiera en Wikimedia Commons, si quieren lo pueden hacer ahora, igual lo vamos a, a ver después, pero van a ver una serie de, de campos, ¿no? está la descripción, la fecha, la fuente, el autor, lo que estábamos comentando antes, y el campo del permiso. En Este caso está vacío, ¿no? Yo lo, lo, lo saqué simplemente lo, para poder poner esta leyenda. Según cada caso, la información se detalla en ese lugar. Y acá algunos ejemplos. ¿no? El titular de los derechos de autor de esta obra la publico en, los siguientes, eh, en la siguiente licencia. Entonces ahí está la Creative Commons, atribución, compartir igual, que nos explica le explica a la persona que está leyendo, ¿no? qué es lo que puede hacer y bajo qué condiciones. ¿sí? Otro caso es eh, si la imagen ya está en dominio público, por ejemplo, en este caso es una fotografía, eh, hay distintas plantillas, también son como unos códigos que uno va a poner en, en, en los campos, que nos van a. no es que ustedes tienen que tipear todo esto, ¿no? eso no va a pasar, esto sale automáticamente cuando uno pone eh, unas, unas palabras. ¿sí? Parece complicado, pero <ríe> Larisa de que no es tan complicado. <ríe> Qué bueno tenerlo. Que parece, ahí. Un estroyo, parece que no, que no se va a poder, que no vamos a tener nada para liberar, que no tenemos, no, es... Es sumamente sencillo. Les queremos contar esto para que se entienda el trasfondo de, ¿De, cómo? ¿De cómo, de por qué y de cómo. Ah, de, de, uh -huh. y media con, por qué y, y, y después la idea es poder llevarlo a la práctica y, bueno, con el tiempo poder ir liberando más documentación. Pero eh, la idea era que se entienda el uh -huh. trasfondo de, de, de cómo funciona esto. Exacto. Más allá de esto. Por ahí a veces es complejo, no, no es complejo, es, es sencillo. Y bueno, nada, los dos casos. no Dominio público porque es una fotografía, bla, bla y la otra porque es una reproducción fotográfica de una obra de arte bidimensional de dominio público. O sea, por ejemplo, si lo escaneamos, escaneamos una... Bueno, en este caso sería una foto, pero si uno quisiera escanear, no sé, también una ilustración, digamos, cualquier obra digitalizada, eh, hay que esperar esos 75 años. ¿no? después de, de, de que fallezca el, el autor. Entonces, nada, esa es una de las, de las dos plantillas y después hay una más. Ah, acá estaba el dato de... Hay varios documentos de archivo que entran en esta categoría que es, nada, no es elegible para estar sujeta a derecho a autor. Entonces ya está en el dominio público. Son estos tipos de documentos que nombrábamos eh, previamente. Ya también hay un montón en archivos. O sea, lo que más vamos a tener quizás va a ser este tipo de documentos, aquellos por los cuales... Vamos a tener que mandar el permiso, que ahí, ahí lo vamos a ver. Y bueno, el tema de los que ya están en dominio público puede pasar quizás más con fotografía, eh, como para que tengan en cuenta. Entonces, bueno, esto es, este vendría a ser el servicio, el servicio, el permiso, que se llama BRTS. Eh, tiene que ver, es, es un equipo de, de voluntarios, todo en Wikimedia, salvo, bueno... Eh, los que trabajamos en, en Wikimedia Argentina, pero lo que serían los que participan de los proyectos Wikimedia, sería Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata y otros proyectos, son voluntarios y voluntarias, eh, alrededor de todo el mundo. Eh, este equipo Hay un equipo de voluntarios que va a verificar los permisos que se mandan, eh, estos, estos eh, envíos se hacen a través, sobre todo con, con eh, mails institucionales, ¿No? Por ejemplo, si estamos hablando de, de archivos, bueno, en el caso de ustedes. Y lo que hace este permiso es que el portador de los derechos patrimoniales, mediante este correo. ¿Me un mail a eh, un mail, un escrito preestablecido, sí, sí, sí. donde uno eh, sube la imagen, linké y en qué dice: eh, Doy permiso para que esto se libere. Eh, ya está escrito el mail, después se lo vamos a pasar. Eh, uh -huh. Sí, está, sí, es un, un pequeño texto, eh, que no. es siempre el mismo, o sea, es una declaración. ¿no? Entonces, después lo que va a pasar en la plataforma es que eh, la plataforma va a decir: bueno, se envió un correo electrónico, bueno, acá dice OTRS porque antes se llamaba así, pero ahora es BTRS, y bueno, la tienen que verificar, están siendo procesado, etc. Y una vez que eso es chequeado, ahora sí, si esta obra es libre y puede ser utilizada por cualquiera, Wikimedia ha recibido un correo electrónico que confirma que el titular de los derechos de autor eh, la ha publicado. No, Esto fue revisado y ha sido guardado. Bien, esta, esta fue la presentación eh, con lo que consideramos que es importante tener en cuenta para poder, primero, elegir. ¿no? seleccionar aquellos documentos de archivo eh, que podrían ser cargados en Wikimedia Commons, que podrían ser liberados, ya sea porque están en dominio público, ya sea porque la institución, la organización, eh, posee los derechos sobre esos materiales y entonces los puede liberar por medio de este permiso que comentábamos anteriormente. Pero bueno, la idea es que trabajen sobre esto con puertas adentro y nos volvemos a encontrar el día 16 donde vamos a hacer una, un taller con todas las personas que quieran liberar sus documentos. Este, así que básicamente es eso, nos estamos viendo nuevamente en el próximo taller. Muchas gracias por estar participando, gracias Lauca Zareto, por, por este apoyo como siempre que estamos organizando eh, actividades y, este, vinculadas a archivos. Gracias Patricio, gracias Cecilia y gracias a, a todos ustedes por haberse sumado a este taller. Nos vemos.